Llegamos los pibechorros, queremos las manos de todos arriba. Porque a primero que sale el orciva, por pancho y careta le vamos a dar. De zona norte, representando K30. Arrancamos derrapando, salimos con la Nairo, palachet y la gata, que tan la turraca lo baja y lo sigue bajando Le metemos y prendemos segunda Fíjate dónde va, pues no te confundan La clande va moviendo la burra Los palantes explotados están que retumba Tu guaya le retumba Si se hace los piola directo a la tumba Lo llevo pa' la gira y se me acostumbra La clande va moviendo la burra Los palantes explotados están que retumba Llegamos a la clan de 2 AM Prendimos par de flores y la guacha quieren Tumbamos los parlantes, rompemos decibeles Estamos superando todos los leves, No hay quien nos frene Salimos arrebatados con los ojos colorados Llegamos el B&M todo tuneado Salimos a la pista y derrapamos un corte de turro resarpado Tirando de en el tornado Ella está puesta pa' el plan, plan, plan, plan Nosotros arrancamos para la clan, clan, clan, clan Ella está puesta pa' el plan, plan, plan Nosotros arrancamos para la clan, clan, clan, clan. Ey No si tu Romeo pero si tu papi Rocho Entramos para el par y yo llevo una 38 No si rompeola pero yo te corto el rostro La nena en el baile en el cuello un kilo de oro Siempre estoy volado mami así que imagínate Entramos para el corso festejando a los magnates está en chacoteo retumando los parlantes Siempre retuneado, deportivo y maleante Siempre coronando y marcando el territorio No compro con giles pero siempre ando rocho Son un falso chorro y unos giles truchorrocho Vengo endemoniado marcando mi territorio Salimos en caravana y los giles no hablan nada Si se hacen los piola, dígame pa' la cara Se hacen los barderos pero nunca en su cara Siempre nos critican pero El Saki, a todo ritmo pa' eh, le boni 24 100. Así de corta, pa' los gilipas